Debía haber grabado eso antes, pero bueno. Sí. Otra vez. A ver, ah, vuelve a decir, ah, mi gatito. Aquí está mi gatito. Oh, ¡Qué bello! Sí, porque este es un podcast pet friendly, además de experimental y pirata, es extremadamente pet friendly. Qué bueno que está de visita. ¿Cómo se llama? Sit, sit, sit? como el de la era de hielo. Ah, ah ya. Okay. El de, dientes es, de sable es un, ajá muy bien. Pues, ¿cómo estás, Camila? Bien, bien. Aquí estoy, estoy pichando mi coquita. Ah, ok, ok. Ah, muy bien. El maestro Bund con su supertaza taza de café, porque seguro hace un montón de frío por allá donde andan. Aquí igual está tu frío. ¿Sí? ¿Estás en La Paz? Sí, sí, sí. Estoy ah, en La Paz. Bien. Bueno, pues, te, antes de empezar formalmente, te cuento que...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 Y bueno, pues bienvenidos sean a este su podcast favorito que semana a semana hacemos un esfuerzo sobrehumano por eh, pensar qué hacer. No, no es cierto. La verdad es que estamos muy contentos porque afortunadamente esta edición Hacker nos provee de nuevas oportunidades de, de, de conocer y adentrarnos en el trabajo pues, de la gente que, que está participando en la selección oficial de Ultracinema. Y además vamos a hacerle un espacio pues a, a, la, a, la, a los participantes de distintas actividades, ¿no? En este caso, pues tenemos una, una invitada muy especial, justo para este especial, eh, valga la redundancia este especial de Navidad, una eh, invitada muy particular, que, eh, que, bueno, ya vamos a hablar de ella, pero primero le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Contlapache eh, eh, Fiel seguidor de este programa y que al final, después de ser un fan, se sumó al, a. No sé cuál fan es el iniciador de este, de este podcast, nuestro Bunt, desde el Hola. Monterrey canadiense. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buen, buen, pues buen lo que sea, porque no sabemos <risa> cuándo van, van a escuchar. Nosotros estamos. Eh, pues yo estoy al mediodía y eso es justamente lo que hace interesante la grabación de este podcast de pronto como como cuadrar con todos los usos horarios y eso estaba muy interesante porque tenemos siempre invitados invitadas de de de varias partes de nuestra América Latina y pues eh, hoy no es la excepción y, y pues tenemos francamente un programa pues muy muy especial. Porque además también es un programa, eh, podríamos decir que hoy es un podcast piadoso, al rato van a sonar las, las campanas de la iglesia que tengo aquí a media cuadra, una cuadra, y, y además pues bueno, ya, ya platicaremos un poco porque va a ser el podcast más piadoso de las redes el día de hoy, porque además, pues, es, además es especial de Navidad, entonces pues bueno, ahora va a ser no pirata, sino más bien y pues bueno este pues muy contento muy contento de estar de estar este, pues pues pues aquí y pues sí sí fui fan bueno sigo siendo pero empecé siendo fan de las jornadas de reapropiación y ya luego me ya luego me, me son sacaste y pues bueno finalmente ya estamos aquí en Ultra Cinema en el décimo aniversario y, y hay muchas razones por las que es especial este episodio pues sí ya sin más preámbulo vamos a por siempre la, la... La, la productora, bueno, cuando teníamos productora, nos regañaba porque nos extendíamos medio capítulo en presentarnos uno al otro y, y, y tardábamos siempre <ríe> en presentar a los invitados. Es, pero esa es la pausa dramática. Exacto, para, para que se queden para, así como que... Para, bueno, de todas formas se... ya les, les avisamos antes, ¿no? Pero bueno, muy bien, ya, sin más preámbulos ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Camila Perales desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, es, es, estoy feliz de hablar con ustedes, me siento como en familia. Estás en familia Camila, eh, eso es lo bonito de esto que, que digamos dentro de las cosas terroríficas que la pandemia ha traído, pues nos ha traído a cosas buenas como, como esta, esta situación de poder redescubrir las... las cosas digitales y, y, y las videoconferencias y demás, entonces podemos juntarnos con parientes que ni sabíamos que teníamos, ¿no? con familia que no sabíamos que teníamos, y en este caso, bueno, la verdad es que nos, nos hace muy felices tenerte por acá, porque digamos, de alguna manera estás representando la hermosísima selección de cine experimental boliviano, que cortesía de nuestro querido amigo, la verdad, lo, no lo conozco en, en vivo, en vida, no lo, lo he visto nunca en la vida así, frente a frente, he platicado con él, tres veces, pero siento que lo que es como mi hermano a Mauricio, entonces él este eh, tenemos un montón de cosas en común y nos hizo favor además de, de participar en en, en las pasada, la pasada tertulia pues compartirnos una una muy muy interesante selección de eh, materiales experimentales bolivianos que todavía está disponible a través de nuestra de nuestro eh, nuestra sala de cine virtual show hasta el 31 de diciembre En donde incluyen, eh, pues digamos que tu, tu, tu participación Camila Que es por demás interesante Pero bueno, antes de adentrarnos a, a hablar de, de, de eso pues Me gustaría que nos contaras eh, ¿Qué te atrajo a ti de, de, de la experimentación audiovisual? ¿Por qué no dedicarte a hacer películas de ficción para Netflix, por ejemplo? <risa> bueno, tal vez porque es un impulso muy... Desde, que viene desde la infancia, ¿no? Porque yo siempre quería hacer películas desde muy pequeña y como que empecé a experimentar con video y animación a los 11 años porque justamente mi papá... Pero tienes como 15, ¿no, Camila? ¿Qué? Tienes como 15 años, Camila. No, tengo 22. Estás súper jovencita. Claro, pero eh, coincidió con que mi papá había ganado una beca en España en para estudiar. Entonces, para comunicarme con él, tenía la laptop y como que con eso ya empecé como a jugar con el Windows Movie Maker y le metía y trataba de captar mis emociones y todo eso. ¿no? Y, y creo que ese proceso ha ido evolucionando, sigue siendo el mismo de cierta manera pero ha ido volviéndose tal vez en algunos aspectos un poco más intenso, en algunos aspectos más consciente, pero en otros también hay cosas que la improvisación, digamos, por, en, con toda la complejidad que implica una improvisación, eh, requiere también dejarse fluir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, desde los 11 que estaba muy atraída a esto, ¿no? Y como que no sé, creo que terminé, al no estudiar cine, digamos, después de salir del colegio y estudiar literatura, normalicé una manera de producir y de pensar cine que pues no coincide ¿no? con esa de, de, de las escuelas de cine o de rodajes. O, es muy es un cine muy como personal y solitario. Sí, y es, este, es interesante, ¿intentaste en algún momento acercarte a esa manera de producción, estudiar cine o, o simplemente te dejaste fluir? Me dejé fluir, como que no, no sé, no me convencía mucho la escuela que había de cine aquí y justamente en, como el segundo año de universidad se abrió la carrera de cine aquí, pero no sé, ya como que sentía de que estudiar literatura y hacer cine combinaban bien de una manera extraña porque leer me hace pensar e imaginar imágenes y cuestionarme digamos cómo podría representar ciertas cosas de la literatura en imágenes entonces ya como que no no me animé ya a estudiar cine y al final vi y no es por hablar mal ya yeah. pero sí, tú dale con todo que, sí o sea siento que a muchos estudiantes de cine les quitan un espíritu de, digamos, les meten un miedo de, de, de, de lanzarse a ciertas cosas, y es como que están esperando un gran momento para hacer las cosas, pero eso a veces nunca llega, entonces es como que hay que animarse de una. Sí, sí, sí, esa, esa la hemos criticado muy duro en este podcast y en general en Ultracinema, esa manera de hacer cine, y, y justo eso lo que dices, o sea, no solo en las escuelas o sea de, de por sí la cultura está dominada por una por otra cultura nuestras culturas latinoamericanas están dominadas por una cultura de, de los medios muchísimo más grande que es la, la, la cultura americana Hollywood y todo lo que representa entonces eso ya es ya nos marca cómo debemos hacer nuestras películas qué historias debemos contar y a veces esas cosas no, no es evidente que no nos representan nos entretienen y nos divierten pero nada más no y acá igual pasa lo mismo las escuelas de cine tratan de generar los nuevos tarantinos, los nuevos, eh, o sea, los de moda, ¿no? Hay escuelas claro. de cine que ni siquiera tienen clases de historia del cine, o sea, eso, es, eso me parece brutal, y los chavos creen que están descubriendo el hilo negro. Entonces, la maravilla del cine experimental es la libertad creativa que tienes en absoluto, y nosotros, pues bueno, coincidimos contigo plenamente, esto es de aventarse a hacerlo, así lo hagas mal, Ahora sí, la, estoy la, la, la, la, echando a perder, se aprende, es como uno de los, de los lemas. Nos alegra muchísimo que, que, que tú estés eh, ondeando esa bandera también. Y bueno, Maestro Bundt, que fue maestro en una escuela de cine, yo creo que lo corrieron por eso, ¿no? Por andarles metiendo ideas extrañas a sus alumnos. Por, por, eso, por eso me tuve que exiliar, entonces, pues, ya, ya, ya, ya me decían, oye, ¿por qué les estás enseñando eso? que no es lo, lo correcto. Sí, porque aparte, sí, lo... es una, una manera perdón, Antonio, una manera, de, de, de, les enseñan a hacer una manera de, de, de hacer cine de la A a la Z, ¿no? O sea, tiene que ser así, y si no piensas tu película así, estás frito. y, y el, Pero y el... también, ajá, pero también como esperar que sean grandes ayudas económicas para hacer sí, las cosas. Sí, ¿no? sin duda. ¿No? Y pensar de que se necesitan grandes equipos para realmente experimentar con la imagen, y no es tanto así, realmente. Pues no, digo, eh, eh, hemos visto películas interesantísimas y son fundamentales del cine experimental, y sus presupuestos son, o sea, absolutamente ínfimos comparado con películas multimillonarias que no te, que no te hablan nada, ¿no? no te dicen nada, no te mueven un ápice, de, de, ni de tu cerebro, ni de tu alma, ni de tu corazón. Pero bueno, maestro Bund, usted quería decir algo, lo interrumpí. Ya no me acuerdo. Oh, qué caray. Bueno, este, <risa> pero sí, sí, yo, yo, yo concuerdo con, con, con Camila y me gusta mucho esta, esta, esto que nos dices, Camila, sobre el, el cine personal y esta, esta cuestión como, como, como fluida, ¿no? Entonces... Eh, y, y pues nos hablas que, que ya más bien es, o, o sea, tu práctica empezó como muy orgánica, como muy, muy natural, ¿no? Entonces, eh, algo que me que, que, que dices que me parece muy interesante que estudiaste literatura y muchas veces como de pronto, eh, como que el cine se vuelve muy literario y, y, y como que es una ilustración de de lo que leemos y en tu caso la pieza que, que nos presentas, que, que nos compartes en esta selección pues no tiene nada de literario, tiene cuestiones como como muy, muy bueno, muy audiovisuales, muy experimentales y, y, y eso me pareció interesantísimo ahora que nos hablas, que, que estudiaste literatura y, y, y que y que lo compaginaste, creo que lo amalgamaste muy bien en ese sentido porque no es una ilustración de algo de algo literario, ¿no? tu, tu trabajo en particular, la verdad es que me, me, me, pareció, me pareció un trabajo pues, pues muy, muy interesante y tiene como este lado muy lúdico, no sé si, si nos quieras contar un poco cómo, cómo, surge, cómo surge la idea de hacer esta, esta película. Bueno, lo que pasa es que eh, cuando, cuando surgió la convocatoria del Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano, yeah, del Radical, eh, yo quería postularme y justamente en una clase de mi carrera eh, estábamos leyendo un libro que se llama Sueños, Cariciris y Curanderos, eh, que justamente habla sobre bastantes, de hecho lo tengo aquí, habla bastante sobre algunas cosas, digamos, eh, historias como de horror, podría decirse de condenados, de, de un montón de cosas más en, en, en la cultura Aymara, ¿no? Entonces lo que pasó fue que eh, yo quería hacer algo y sentía que había como un aire muy pesado de muerte con la pandemia y también con feminicidios e incluso con las mismas masacres que ha habido en Bolivia a finales del 2019, había un ambiente muy generalizado de muerte, muy fuerte y sentía eh, también por el luto de algunas personas queridas que tenía que encontrar alguna respuesta a eso, ¿no? Entonces leyendo esto me di cuenta que en la cultura Aymara hay una visión mucho más compleja o por lo menos distinta de la muerte. No es solo algo trágico, sino también es algo que produce vida y también es como un eje articulador, digamos, de, de las personas en general. Porque, digamos, un, se le muere a alguien, un ser querido, y después ese ser querido se le aparecen sueños para comunicarle eh, cosas, decisiones importantes o advertirle cosas importantes, es que es como si no te murieras realmente, ¿no? Y claro, o sea, fue un proceso bastante interesante en ese sentido, porque como que he tomado conciencia de que soy descendiente de Aymara, ¿no? <ríe> eh, por mi abuela y mi mamá y todo eso, entonces eso me ayudó bastante. Y así empezó el proceso. Un momentito, voy a, voy a silenciar mi... Vamos a, a, a hacer una pequeña pausa. Bueno, no, vamos a seguir platicando, pero es interesante eh, esta cosa. Ya la platicaremos ahorita con, con Camila, pero este asunto de la, de, la, de la muerte... Ah, ya regresó, ya mejor seguimos platicando con ella. Sí, lo siento. No te preocupes, no, no, te, no, te, preocupes. no, te, preocupes, no te preocupes. Pero nos decías, ¿no?, de, de esta cuestión del... del... De la, la, la muerte, la visión, la visión de la muerte? Claro, o sea que hay una visión muy arraigada de, de la muerte que justamente cuando salió en Ultracinema yo me alegré mucho porque en México también hay un poquito de eso que es una muerte en la que también se mezcla mucho con la fiesta con tomar alcohol, con bailar, contar chistes cosa de que en algunos lugares sería pues algo totalmente ofensivo y todo eso, ¿no? Entonces me parecía que era como una buena respuesta ese momento tan pesado, cargado de muerte. Y era también una forma de procesar todo ese ambiente, toda esa atmósfera con estos rituales mortorios. Entonces investigué bastante y fue bastante interesante y creo que eso les puedo ahondar después también. Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, es este, eh, a, a mí me, me causó pues esa, esa curiosidad porque justo como dices acá en México, pues lo decía Jorge Negrete y Pedro Infante, nos, la, la muerte nos pela los dientes, ¿no? Nos reímos de la muerte. Somos, o sea, sí, el, el, el Día de Muertos es una tan tan, es tan importante ya para, no solo para los mexicanos, sino para Hollywood, que ya hasta se apropiaron, Disney se apropió de, de, de, del Día de Muertos, ¿no? Ya lo querían ahí patentar y bueno. Es, eh, es, es interesante. A mí me, me, me causan justo curiosidad esas imágenes, ¿no? ¿De dónde salieron la señora ahí haciendo bailar a, sus, a los cráneos, supongo, de, de familiares, ¿no? Es, esa es la parte justo del archivo, supongo. Claro. Lo que pasa es que el primer problema que me encontré al tratar de representar estos rituales es que la mayoría del archivo, digamos, no alcanzas a comprender o ver mucho, digamos, de lo que está pasando, solo ves gente reunida, por ejemplo, cuando se muere alguien, lavan su ropa en el río, y eso era algo que quería mostrar, porque es como que para que el alma se vaya como en paz, pero las imágenes que he encontrado o no existían, o solo veías a gente así de lejos en un río, y claro, o sea, lo ves y no, como que no se entiende nada, entonces, Busqué mucho, busqué mucho y encontré en YouTube este video y, y se llamaba Dance of Skulls, Danza de los Cráneos. Está esta señora haciendo bailar estas ñatitas, así se llaman, porque no tienen nariz. Y, y está en la festividad de ñatitas justamente y estos cráneos son como les rinden culto a, a las ñatitas, entonces se les, se les pone velas los martes y jueves, se les hace misas, entonces estas ñatitas te protegen de que te ocurran cosas y si digamos no les agrada cómo está yendo, cómo las estás cuidando, hacen que te vaya mal también en tu vida, que no tengas trabajo y hay muchas historias bastante así fuertes de gente que creen las ñatitas, tienen su fiesta especial eh, a mediados de noviembre, más o menos. Entonces, claro, yo al ver eso sentí que era como la imagen madre de mi, de mi película, este video de la señora, porque es con tal desenfado está, digamos, bailando y está con una alegría haciendo bailar los cráneos, que me parece que es, representa muy bien cómo es la muerte andina. Están los muertos conviviendo con los vivos y es también una convivencia amorosa, ¿no? Sí, sí, es súper interesante. Eh, y digo, en general, tu, tu trabajo uh, tiene como, para, para mí, un... un uh, eh, ¿Cómo decirlo? No, no, es, no es que sea irrever es así irreverente, pero a la vez es crítico y, y, y, y, y eso no sé qué tan complejo haya sido para ti. Yo digo, aquí en México somos... Eh, pues estamos, fuimos educados en una en una sociedad eh, básicamente católica y eh, y bueno pues eso ha permeado en muchos ámbitos de la sociedad y mucho mucho de la de la justo esta cosa de la del día de Muertos es una, una mezcla no entre las creencias locales nativas que ya se se, se, se fusionó totalmente por por y, y es aceptado por la iglesia pero eh, pero aún así, ya se mezcló, ¿no? Ya hay gente que pone no solo las fotos de sus muertos, sino también santos y demás, estos, estos altares. Pero bueno, imagino yo, no, no, no sé, tú me dirás, la, que es un, una cosa similar allá en Bolivia, ¿no? Un sincretismo ahí eh, casi mágico y místico entre las, la, la fuerza, la potencia de las, de las, de, de las creencias nativas y, y luego toda esta carga simbólica de lo de lo católico, pero no sé qué, tan, qué tanto problema haya sido para ti lidiar con esto, ¿no? Mm, me considero atea, pero sí como que el símbolo viene muy cargado, entonces animar este niño Jesús en mi corto, en la oscuridad, sola, muchos ratos me daba miedo y la energía era pesada y también tenía como una añatita chiquita de plastilina, y sí me daba miedo, corría a prender la luz <risa> cuando quería parar de trabajar, entonces sí, como que había un poco de y sí para hacer el final, eh, yo ya me había encariñado también con la imagen, porque he trabajado con esa imagen del niño todo el año, entonces ya tenía un cariño por el objeto, me parecía lindo, eh, pero no en un sentido religioso, ¿no? Y, <risa> Tuve que también ahí armarme de valor para hacer el, el, el, cómo sería el final de la película, sin dar spoilers, porque he pensado, ninguna imagen es sagrada, entonces, eh, y no, no puedo, digamos, encariñarme con, con, un, con el objeto y tengo que ser fiel, digamos, a las intenciones de la película, así que me armé de valor y, y lo hice, ¿no? pero sí soy consciente de que es bastante jodido, podría decirlo, lo que he hecho. y Por ejemplo, hay la ciudad de Oruro, que está cerca de La Paz, que si verían eso, creo que me lincharían o algo así, porque son muy wow. creyentes y de hecho que a una artista y otros casos que digamos han sido un poco blasfemos, eh, les han mandado amenazas de muerte y cosas así. Entonces, es, <ríe> sí me, me ha dado también miedo en ese sentido, pero he dicho, no, ya, que sea lo que tenga que ser y tengo que poner todas mis cartas en el asador, ¿no? No, pues es, es una situación muy valiente de tu parte. Y digo, al final de cuentas, el, el, es, nosotros, yo también soy ateo, gracias a Dios. <ríe> Entonces, este... <ríe> El, el asunto es eso, ¿no? Que son simplemente objetos, representaciones que, que a la gente les da una carga ahí simbólica. Eh, y, y, y es cierto, de estos, estos eh, eh, objetos o estas imágenes sí llegan a ser aterradoras. La verdad es que sí me dio un poquito de, de miedo uh -huh. ver, ver tu corto porque, o sea, está, yo estoy consciente de que no es, de que no es nada, es, un, es un, un cacho de yeso pero tiene todo o sea toda una carga ahí que que, que, te, que te llenaron la cabeza de, de niño de, de, de cuando estás creciendo que, que es así, sí te está o sea es, es interesantísimo por eso tu pieza no no es algo que te digo o sea estas cosas son las que nos de verdad nos provocan no, nos hacen reflexionar nos nos nos despiertan porque no no no no no puedes no pensar algo no no puedes no eh, no, no permaneces impávido. No sé, maestro, no sé qué, qué, qué sensación le dio cuando, cuando vio a Anata a, a Aymara. Amaya. A, a Amaya. Anata Amaya. <ríe> anata Amaya. Es que me quedé sí, con lo de los Aymaras, <ríe> perdón. Yo, yo la, la, la verdad, sí, qué que bueno que lo, que lo mencionas, Camila, porque, y bueno, el Micha también, porque yo pensé que era el único que había sentido como esta cuestión como... No, como, como como pesada como pues sí como de como de miedo no pero la, la, la verdad es que me, me, me, me gustó muchísimo y me me, me encantó por dos, dos razones la primera justamente que soy pues un, un gran gran aficionado a la animación y y bueno pues tú tienes eh, estas secuencias de animación vamos yo no yo no pues no sé si no me atrevería pero yo admiro mucho a quien hace animación porque pues sí es un trabajo bastante, bastante pues, pues laborioso, ¿no? Y hay, y, y, y es este, pues de pronto es tardado y, y, y a mí la verdad eso me, me, me encantó y además pues sí, esta irreverencia de la que habla Micha me pareció interesantísima también eh, y, y, y, y me encantó el hecho de, de, de saber que en otro, región de nuestra américa latina también hay esta, esta situación de, de bueno esta, estas eh, pues costumbres de, de, de la alabanza a la muerte no que, que de pronto nos han hecho pensar que si sí, los mexicanos son los únicos en el mundo la verdad es que no ese chauvinismo yo creo que ya es como del siglo mm. pasadísimo entonces y, y, y me dio mucho gusto saber que tenemos aún otra cosa más que, que que, que, que nos une, no, Mi, para mí sería fabuloso poder viajar en América Latina sin pasaporte, no, este, siendo, siendo, o sea, haciéndonos como como, como uno, ¿no? Este, ¿no? No sé a dónde iba la, mi pregunta, pero... Ah, justamente, just, justamente eso, ju, justamente eso, ¿cuánto, cuánto eh, a nivel como, como de, de tu producción, pues cuánto invertiste de tiempo? Porque pues sí, la, la animación, la verdad a mí me dejó encantado porque pues justamente como que, como que le diste el, el, el cuidado de pronto las las velitas y, y, y como todos estos Los, elementos, utensilios, ¿no? Los utensilios. La, ta, sí, sí, sí, tan, o sea, como esta esta atención al detalle fue lo que lo que a mí me, la me, me encantó. Sí, no, es, es, es, es está sensacional. ¿Cuánto cuánto cuánto tiempo le invertiste? ¿Cómo cómo fue como tu, tu proceso de producción? Porque no, no lo hiciste dura, en la duración del lab, ¿no? El lab es, es cortito, no no. Es no. una semana. Pero estaba loca en el lab porque <ríe> eh, me emocioné mucho con el proyecto, entonces hice una secuencia borrador de esta mesa de Todos Santos con la comida. Mm -hmm. Y era solo una semana, así que estaba ahí pasando clases en el lab y animando a la vez, así como para <ríe> darles una muestrita de, de, de mi idea, ¿no? <ríe> y, y, y sí, era bien pesado el trabajo, pero al final logré mostrarles en el demo algo. <ríe> y... Claro, o se ha sido artísimo trabajo y sí lo hice sola, digamos, el proceso de animación. Eh, ha sido mucho trabajo. Con respecto a una secuencia como de espectros que están caminando en la ciudad, esa me ha tomado varios meses. Y como tengo clases virtuales, aprovechaba de poner mis clases como podcast y estar pintando. Y a veces me sentaba ocho horas o más, digamos, a pintar, y claro, era difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces hice muchos malabares y como que todo el año, ah, hubo algunos momentos en los que le di más tiempo, ¿no? Vacaciones de invierno de la universidad, por ejemplo, pero sí, fue muy intenso hacerlo sola, no voy a mentir, he tenido un par de dolores de cadera <risa> De, de, de muñeca, porque sí era bastante trabajo físico, es muy físico hacer animación, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. <ríe> y claro, o sea, ha sido eso y, y, y esto me gustaría compartirles que eh, cuando yo estaba en el Lab y antes hacía cine pues con mucho entusiasmo y así, pero con tanto estrés, con tanto trabajo aparte de la universidad y todo eso, un poco la emoción se ha perdido, no la intención de hacer cine, pero sí un poco la emoción, digamos, ese impulso más como lindo, de pasión, ¿no? Entonces he tenido que desarrollar un sentido de disciplina también. Entonces era como todos los días, de lunes a domingo, tengo que avanzar algo, aunque sea eh, leer una página de este libro sobre la muerte andina, o pintar tantos fotogramas o organizar una carpeta y entonces así como que eh, no perderle el hilo porque era como si yo no hago esto, esto no va a avanzar. Uh -huh. Ya había un punto en el que estaba ahí llena de fotocopias pintadas en el suelo enloqueciendo <ríe> y... y y, y también se sentía una desesperanza, ¿no? Porque hacerlo sola es como, y si no logro terminar todo esto, entonces eso ha sido bastante complicado moralmente, pero me alegra mucho haberlo logrado, ¿no? Y porque era poquito tiempo también para hacerlo. Pues te felicitamos muchísimo por todo esto, la verdad es que yo siento que valió la pena, y al y final resultaste ganadora, ¿no? de la Sí, valió la pena. Sí, ¿Y qué, qué no representó para, para ti eso de, de, de ganar el lab? ¿Qué ha representado para ti? En sí el lab ha sido como aprender cosas, o sea, tomar una conciencia en ciertas decisiones formales al hacer cine. Y aprender maneras de pensar, digamos, de una manera muy intensa, casi como si fuera, no sé, cuatro años en una semana, así he sentido que me ha abierto los ojos en muchas cosas, y para mí es muy importante, el labio siempre va a ser muy importante porque me ha cambiado realmente la vida, ¿no? Entonces, sí, y este corto también, así que he aprendido una disciplina, porque lamentablemente como cineasta casera y, y digamos, aspiro, no aspiro a estos grandes fondos estatales que tampoco casi existen en Bolivia, ni, ni a producciones grandes y todo eso entonces tengo que no sé tener cierto coraje para para hacer mis cosas no para hacer cine y yo he encontrado digamos una disciplina y un coraje para trabajar y estudiar a la vez no y creo que eso ha sido bien interesante y valioso para mí Sí, y además es, es es como como dices una una disciplina porque digo en términos de, de producción de animación pues pues en realidad tu, tu tu trabajo y las secuencias son largas no porque pues la animación requiere muchísimo eso me pareció me parece muy muy admirable pues esta cuestión de la de la de la disciplina este y, y, y me llamó la atención que, que te pones Bubu. ¿Qué, qué, ¿Qué es este? ¿Quién es Bubu? Bueno, lo que pasa es que todo este proyecto que empezó cuando tenía 11 años, con mi hermana estábamos hablando de, digamos, cómo se puede llamar mi canal de YouTube, así, para subir mm. mis videos. Y teníamos este juego de llamarnos Bubu, y yo soy Bubu, entonces... Eh, le puse, yo soy Bubu, pues, y es como mi proyecto, y mi gato igual es Bubu, y mi hermana también es Bubu, es como, eh, como un apogo. Ahora, ahora descubro quién es Bubu, Bubu tape porque he visto que le pone likes a las cosas de ultracinema, y dije, ¿Quién será Bubu State? No, no, pero muy bien, muy bien, Camila, está maravilloso, la verdad es que eres, eres... Eh, una chica muy joven, muy talentosa, y estoy seguro que tendrás una carrera fulgurante en el, en el cine experimental, porque algo de lo, lo que nos platicó Mauricio es eso, no que bueno, pues estábamos igual, no carecen de muchas cosas, de apoyos, ¿no? de espacios. El, el Festival de Cine Radical y Ultracinema tienen básicamente el mismo origen, estas ganas de, de abrir espacios, de abrir, eh, de, de, de generar encuentros, de promover talentos jóvenes. Y, y pues por lo que se ve desde acá, lo, lo está haciendo maravillosamente el festival, Mauricio y su equipo, y, y pues ahora sí que se dan el, el lujo de, de descubrir talentos como el tuyo, que te digo, estoy convencido de que vas a tener, eh, eh, pues mucho éxito, ¿no? En, en, en los proyectos que emprendas, pero pláticame, ¿en qué, cómo le ha ido a tu pieza, digamos, en este asunto de los festivales? De repente... Eh, cuando menos para alimentarnos el ego es, es que los mandamos, ¿no? Y ahí, o sea, es, es, es, este asunto de los festivales, que, que soy honesto, nosotros que organizamos uno, pues es súper, súper subjetivo, ¿no? Es una pieza que te puede sí. parecer a ti fan, fa, fabulosa, a otra persona le puede ser, parecer horripilante. digo Yo, yo, yo lo, lo he confesado, el cine abstracto así, ese de, de puras rayas y, y, y texturas, yo, a mí nomás no me mueve nada, me gustan más cosas como la tuya, que son eh, entre cruces entre la animación, la reapropiación, eh, eh, eh, eh, la experimentación, todo eso a mí me, me, me, me mueve más. Y por eso, bueno, yo no programo ultracinema, ¿no? Yo no se lo encargo a alguien más porque si no, no pondría esas pelis. Pero te digo, eso es muy subjetivo. Eh, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ha ido cómo ha sido recibida? ¿Ya la empezaste a mover? No sé, es prácticamente... Nos mandó, Mauricio nos mandó casi casi la, la copia recién salida de, de tu disco duro, por lo que entendí. De recién salida del horno. Bueno, eh, sí quiero moverlo para que circule en otros espacios. También me interesa saber la experiencia de espectadores que no conocen esta cultura, digamos. No, Porque, por ejemplo, en México sí tienen esta mesa igual como para los muertos y el pan y todo eso, ¿no? Y se les hace más familiar, pero me llama la atención otros países como Argentina, no sé, o Colombia, que no tienen tanto eso o no es tan difundido. Y, eh, por ejemplo, lo mandé a un festival de Puno que se llama Infierno en los Andes Fest, y quedó, y estoy muy contenta porque es un festival de horror y es con metaleros y así, y me gusta, ah. que, <ríe> sí, me gusta que sea, wow. digamos, un público no tan esperado, ¿no? Porque yo considero que lo que hago siempre es medio adorable y con juguetitos, aunque dé un poco de miedo, o, o niños y así, entonces me gusta que sea un público así raro para, para lo que hago, ¿no? Me gusta abrirme a otros espacios y no lo he mandado a más festivales, pero quiero mandarlo a más cositas para que circule. Y con respecto a esto de los festivales, eh, tengo cosas que quejarme ya. Quéjate, quéjate. <risa> esta, es, esta es la tribuna. Ahora es cuando. También hay unos prejuicios contra países pequeñitos como Bolivia, ¿no? que casi no se escogen películas de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, eh, no sé por qué, tal vez no tiene tanto peso o algo así, digamos, y hay ciertos prejuicios, yo creo, entonces, no sé, yo me he dado cuenta eso un poco, eh, chequeando más festivales, ¿no? A lo largo de, del tiempo, pero también es cierto que Recién nos estamos animando varios cineastas aquí a mandar afuera porque sí hay como que tenemos mucho problemas con nuestra autoestima, dudamos mucho de nosotros mismos por las cosas que, por un discurso oficial no que nos han hecho creer desde siempre sobre los bolivianos. Entonces, eso también. Entonces, tal vez es una mezcla de baja autoestima, <risa> que no confiamos en lo que hacemos con eh, también ciertos prejuicios, ¿no? El programar, de escoger solo películas eh, europeas o de países grandes como Argentina, México, Colombia, pero no de países chiquitos como, como Bolivia. Chiquitos en el sentido tal vez de que no tenemos tanta difusión o no conocen mucho nuestra cultura, no, no conocen muy bien a los bolivianos afuera, ¿no? Sí, yo creo que es una combinación de, de, de las cosas, ¿no? Un poco la cuestión de, de, de justo eso, del prejuicio, porque sí, o sea, siempre te va, acá a en México pasa, ¿no? O sea, hay festivales mexicanos que le hacen homenajes a artistas y, y cineastas extranjeros, europeos, americanos, que tú dices, o sea, ¿por qué? O sea, hay un montón de, de artistas mexicanos. Harías una fila larguísima que, que merecerían un homenaje, una retrospectiva, antes que a este. Pero bueno, eso les encanta, el glamour, las alfombras rojas, y bueno. Entonces uh -huh. sí, estoy, estoy seguro que, es, que, que va por ahí. Pero también quizás un poquito eso, ¿no? Que apenas como que se están eh, este, animando. O sea, la verdad es que talento hay. Y, y qué bueno que existe el Festival de, del Cine Radical que nos permite eh, descubrirlo, reconocerlo. Y, y tú no, ahora sí que no te rindas, no, no, no, no, no, lo que decíamos, o sea, el hecho de que te acepten o no en un festival, no, o sea, sí te alimenta un montón el ego, pero no significa que tu trabajo sea, sea malo, ¿no? De, lo, lo, lo tienes que seguir intentando, en ultra cinema te puedo decir de casos de gente que eh, lo mandó un año, y como nosotros invitamos a diferentes personajes que, que, lo, que, lo, que hicieron la selección, pues ese año no quedó, y lo mandó al siguiente año, lo han mandado en años posteriores, eh, y, y de repente queda, o sea, es como, es tan subjetivo, entonces pero bueno, sí, no te, no te, no te desanimes, y estoy seguro que el, ya con la, con la bandera del festival, eh, a lo mejor es un poco más, más eh, no quiero decir que más fácil, pero sí, yo creo que están haciendo un, un buen trabajo por, por, este, por difundir el cine boliviano, y, y pues bueno, no te, no te desanimes ahí, eh, sí, sí. te queda un camino muy largo por recorrer, pero estoy seguro que será entretenido. Sí, sí, me, me gusta y también, mmm, también he estado pensando, digamos, no solamente pensar en festivales, sino, por ejemplo, el viernes, eh, en dos fiestas he mandado mis visuales, digamos, entonces estaba ahí de VJ y me parece interesante mezclar, digamos, la fiesta con, con, con, con pensar, digamos, también el cine, ¿no? y hacer instalaciones visuales, y aquí hay una movida que creo que está emergiendo, está naciendo y está muy interesante, digamos, de combinar, no sé, poesía con, con fiestas de tecno y, y también ahora yo con mis visuales, ¿no? Entonces, pensar tal vez los lugares no tan evidentes también, abrirse, ¿no? Como les decía, a mí me encanta que capaz mi público en Puno son metaleros, así duros, <ríe> y no es lo que yo esperaba no al hacer. No, no me gusta tampoco esa idea de hacer las cosas pensando en un público meta, no o, o para satisfacer al público, y no en el sentido de que quiera hacer las cosas eh, solo por mí eh, eh, y que no quiero compartir mis cines, sino que no me gusta, digamos... Tratar de caer en, en, en lo que se espera, ¿no? Para satisfacer a cierto grupo de personas. No, y tienes toda la razón. No sé no sé qué opina el maestro Bundt, pero yo, yo, yo pienso que, que, o sea, si uno se sienta a hacer películas, porque es, es como que, o sea, tú te acercas de entrada al cine porque sientes que tienes un montón de cosas que decirle al mundo. Y, y en principio es eso, satisfacerte tú diciendo todo lo que tienes que decir. Ya que el mundo lo entienda o no, bueno, ya ese es otro asunto. Que a, pero a veces a mucha gente le preocupa a veces más lo que la gente entienda de su cine que lo que uno quiera decir. Y está fantástico que lo tengas muy claro, porque así tiene que ser. O sea, tú, tú tienes que crear a, a pesar de ti misma, y a pesar del público. Y si tu público no, no es esa... Este, esta, esa parvada de, de seres ahí con monóculo y, ay, es que esta película es súper interesante porque... Es... No, no, no, o sea, si son, si son los metaleros de Puno o si son los chavos banda de Tepito, es, está fantástico. El, el caso es que la gente lo vea, lo, lo, lo, lo, lo aprecie y, y digo, no todo el público es tan fifí como el maestro Bunt, que, que es muy, muy, muy educado y, y, y vive en Montreal. <risa> y ya vemos este, gente más, más cercana al, al, al, al ras de la tierra como, como, como los que estamos acá en ya ¿no, Maestro Bun de hecho, de, hecho, vivo, de hecho vivo en un apartamento que es como un poco en el sótano, entonces también, también estoy como underground, entonces pues sí, estoy como, como también en esta parte... Este, Ahí en el metro de Montreal, vivo, Maestro En el metro, este, casi, casi. Ay, no, deja tocar madera porque sí... Sí, lo pasan. El paso que Con más. El invierno lo pasan muy mal. Muy bien. Oye, Camila, pues qué gusto, la verdad, eh, platicar contigo, descubrir, eh, eh, pues descubrirte a ti como, como, como familia, familia que, que vive en La Paz. Eso, eso está, está maravilloso. Nos este, no, nos alegra mucho. Y bueno, vamos a, a, a ir cerrando esta, este... Programa especial de Navidad. Nada más antes de que se me olvide, ya sé, guardadas, por supuesto, me van a me van a, a, a insultar y crucificar los que vean tu trabajo y después escuchen la, la, la cosa que voy a decir, pero nada más quiero saber si tú has oído hablar del pasito perrón. Sí. Y el video, ah. por supuesto. Digo, guardadas las. las... Este, la, eso no sabes cómo, cómo causó escozor sí. en redes, o sea, hubo quien se volcó de, de, de, de, de la risa porque era, era un muy simpático y hay bueno, quienes bueno. ¿no? De, debo confesar que yo fui de esos que se volcó de la risa. Es, y una ocurrencia, ¿no? O sea, una ocurrencia así súper simple. Y, y digo, eso debíamos haberlo platicado en, en el momento cuando estábamos hablando de esto, pero ahorita me acordé y no quería dejártelo, nomás para saber si, si, si, si tenías esa, esa referencia en mente. Lo que pasa es que aquí igual me encanta que hay una festividad de los niños. Eh, no me acuerdo bien cuándo es, si es en diciembre o en enero ahorita, pero cómo los visten y así. Y es bien loco porque también eh, tienen estos yatiris que son estos como, no sé cómo explicarlo, pero son como chamanes, podría decirse, y, y que los están como bendiciendo en Aymara y así, y es bien sincrético todo. Entonces, de ahí también surgió mi obsesión por estos niños. Y algo loco, para comentarlo así rapidito, es que investigando mucho sobre los Aymaras, en los Aymaras que viven en Arica, Chile, tienen una festividad que se llama, eh, eh, del niño de Azapa se llama. Y todo el ritual que le hacen al niño, así le, le dan coca, cigarros, eh, le piden deseos y así, es básicamente la misma estructura de lo que se hace con las ñatitas, con las calaveritas. Uh -huh. Entonces eso me ha parecido bien loco también de, digamos, cómo se apropia de esta imagen católica. Claro, y eso, claro. eso les contaba igual a, a, a Mauricio, a Yello, que igual es del cine radical, que finalmente me he dado cuenta que esta apropiación del símbolo es, yo solo estoy siguiendo una tradición que ya pues es desde siempre, ¿no? Sí, está, digo está, igual, igual así con eso te, te, te puedes defender, ¿no? Yo estoy me estoy reapropiando de algo que... Nada más lo estoy modernizando, para decirlo de alguna manera. Oye, pues, estoy eh, cuando, cuando vengas a México, estoy seguro que lo, lo, lo disfrutarás mucho si vienes el 2 de febrero. Porque el 2 de febrero, ah, febrero no. es el día en el que celebran el... Es toda, un, toda una historia. El 6 de enero hacen una rosca de reyes, ¿no? Porque es el día que llegan los reyes magos, que es evidentemente una tradición heredada de España. Pero a esa rosca le ponen un, un muñequito de plástico que es el niño dios. O sea, es una representación Ajá. del niño Dios, a quien le toca el, ese muñequito que le sale, que tú partes la rosca y te sale el, el muñequito, eh, le toca invitar los tamales el 2 de febrero. Entonces, <risa> esperamos largamente un mes para que al incauto al que le salió el monito, pues nos invite a los tamales. Pero Capaz además, de, <risa> a, a además los tamales. De, los, de los tamales, <risa> la cosa es que, la, a, a, por ejemplo, en casa de mis papás es una, una colonia, ya vieja de la Ciudad de México, de las primeras, y hay una tradición de poner mercados para cualquier cosa, ¿no? Para, para Día de Muertos, para fin de año. Bueno. El 2 de febrero se pone un mercado grande y hay, lo que venden ahí es ropa para, para vestir a los niños. Y no sabes ah. la cantidad de cosas que hay, o sea, es toda una industria, los, los visten de lo que se te ocurra. De futbolistas Ahora les ha dado por vestirlos también De figuras de la cultura pop Lo cual es una locura De superhéroes también Y lo peor es que no solo visten Al niño dios De yeso También al muñequito de la rosca También hay gente que le compra Ropita, no, es una cosa Esa así no la sabía No, bueno, tienes que Ahora que vengas, vamos a ¿A, ¿A es el... parecido? Por eso igual han sacado trajes de bioseguridad para, para el niño. Está súper chistoso eso, ¿no? <risa> Pensé que lo habías hecho tú. No, no, no, el, los ¡Wow! artesanos han sacado eso. Qué cosa, está fantástico. Bueno. Ay, Camila, pues ha sido un placer. Vamos a, vamos a ir cerrando este, este especial de, de Navidad eh, de, eh, del podcast Más ¿no? Pirata de las Redes. Y, y, y no sé si nos quieres regalar una reflexión final. Ah, pero antes, espérame, no, tengo mi pregunta. Ayer ah. me, me he olvidado preguntar. ¿Cómo, cómo ya te quieres? Despedir? Ya me estás despidiendo desde hace rato. Es ahí. que hay un, bueno, es que es cierto, hay un dicho en México que es el que mucho se despide, pocas ganas tiene de No, irse. bueno, no, yo por Entonces, mí encantado sí. seguiría platicando con Camila sí, sí, por todo supuesto. el día, pero pues ya se tiene que ir a trabajar también. Eh, no, más. no, no, más bien, me han, me, ya me libré de ese horrible. Ah, bueno, ¿no? se, quiere, se quiere quedar, se quiere platicando con nosotros, Camila. Me parece, eso me parece muy bien. Bueno, te eh, quería preguntar un, un placer culposo en cuanto al cine. ¿Cuál es así, digamos, que, que te dé pena confesar que, que te gustan esas películas o esas series? Mm, uy, a ver. Es que no me da vergüenza ya. <risa> eres como el nuestro book que confiesa que le gustan las de adolescentes las, las series de adolescentes sí es que por ejemplo Clules me parece que es brillante y, y, que, y que digamos por ciertos aspectos como que la menosprecian pero que está haciendo una sátira muy interesante de digamos esta clase social alta y un montón de cosas más no o por ejemplo dónde están las rubias me parece que tiene un montón de, de frases memorables y, y también este, este, digamos, como satirizar también el racismo, ¿no? Entonces me parece eso bien loco también. Entonces, no, no me... o Shrek también, pero no, no me avergüenza, me parecen <risa> brillantes. Sí, el, el asunto es que de repente eh, hay películas así de ese, de ese nivel que... Que justo eso, si las disectas un poco, tienen cositas como golpanazo. No es, no es que toda la película se dedique a, a, a reflexionar o hacerte pensar sobre, sobre ciertos aspectos que está tratando incluso, ¿no? Simplemente uh -huh. son pequeñas este, eh, cositas por ahí que igual a lo mejor veladamente las, las incluyen. Y, y bueno, muy bien. Vamos a, a esperar a que el maestro Boon regrese porque se le apagó su compu, yo no sé, yo creo que no paga la luz ahí en el metro donde vive. <risa> en el sótano en el sótano donde vive y se le apagó la luz, pero bueno, mientras eh, te decía, eh, ahora sí ya para, para eh, despedirnos que nos regalaras una reflexión final sobre, pues no sé su, sobre tu trabajo, el cine boliviano eh, en general, eh, en experimental más bien, pero digamos en términos generales, o cualquier cosa con la que te quieras despedir de, de, de este podcast Bueno, un par de cositas eh. Porque yo te había dicho que tenía que trabajar, pero al final me pude librar de ese trabajo ayer, ¿no? entonces Está ah, muy bien. Eh, hay un poquito de tiempo, sí. si quieres. Sí, no, no, está muy bien. <ríe> eh, que también me gustaría mencionar, ¿no? De las otras películas de la sección de cine experimental sí, claro. boliviano, que me parece algo bien sintomático, que en la mayoría se sigue una tradición muy especial que está presente en todas nuestras artes, literatura, cine, eh, caricatura y todo eso, que es el humor político, y creo que es el tipo de humor que más se ha trabajado, más abiertamente y al que se le tira más atención aquí en Bolivia, y me parece interesante de que creo que se nota bastante ¿no? en, la, en las elecciones, o como hay ciertos absurdos, cosas surrealistas, de de cómo se configura la política aquí, y creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Pero sí hay bastante esta, como seguir esta tradición del, del humor político en casi todos los cortos. Y con respecto a mi trabajo, eh, me gusta, digamos, eh, compartir también mis procesos, porque creo que no son tan clásicos eh, como los que tienen varios estudiantes de cine. Y me gusta compartirlos también para que otras personas vean que se puede hacer otras, las cosas de otras formas, ¿no? O sea, que hay más posibilidades. Y también agradecer estos espacios como el ultracinema y las comunidades de realizadores que se forman así en redes, porque ahí te das cuenta de que hay más personas haciendo las cosas en casa y que por, yo por lo menos ya no me he sentido tan sola o incomprendida, ¿no? Porque veía a todos en rodajes y así yo, ay, tal vez tengo que ser así, ¿no? Pero al ver a otras personas que trabajan de manera similar, con inquietudes similares, ha sido esperanzador, pero también te dan ideas, ¿no? De qué otras cosas podrías trabajar en el cine. Eso. Sí, sí no, no, no, no, no, no, no, no sucumbas en la tentación. Digo, si está padre, hay, hay veces en las que, yo mismo ahorita estoy preparando un, un cortometraje con crew, equipo y demás, lidiando con el catering y esas cosas, pero solo por diversión, no, no, no, por, no por esta cuestión, porque siento que tengo que hacerlo, punto. Pero sí es, es, este, es interesante escucharte. Aparte, regresando a lo de la, la, la selección en, en general, yo creo que Mauricio hizo un trabajo fantástico, nos hizo el, el, el favor de conseguirnos lo que él considera que es prácticamente la primera película experimental boliviana, y, y la tuya recién salida de la, pues es la última, entonces como que el ciclo, además de esto que tú dices, como los entrecruces temáticos que, que puede existir cuando la ves, ves la, la curaduría en, en su totalidad, eh, cierra, cierra muy bonito, ¿no? Como que siento que hizo un, un excelente trabajo compartiéndonos esta, esta selección. Y no sé, maestro Bundo, ¿usted qué opina? De, estábamos hablando justo de la, de, del resto de la selección de trabajos bolivianos, eh, me parece que es así como, como que una, una cosa que sí debería haber más gente, ¿no? Para poder, para poder entender que, que en Bolivia están, están gruesísimos, ¿no? Los, los, los colegas por allá están en un nivel que ya quisiéramos varios. Exacto. Eso, eso justamente es lo que me, me, gustaría, me gustaría mencionar porque sí creo que hay como una muy fuerte conciencia social y política y, y, y pues es, es, es, es como de pronto ver imágenes tan, tan fuertes, tan aterradoras, que no sabemos nosotros, ¿no? Que realmente como que pues olvidamos que existen pues otras otras partes en nuestra región que, que están padeciendo también muchos, muchos problemas y que, la, o lo que, y, lo y que bueno, no y, y, y, y, y qué bueno que, que, que hayamos visto esta esta selección la verdad es que sí de pronto hay como esta como esta irreverencia como esta cuestión lúdica pero al mismo tiempo como tan tan crítico eso me, me pareció me pareció sensacional me pareció extraordinario poder asomarnos más como dice francisco álvarez no que hay que pensar y hay que este mentalizarnos para que nos podamos reunir todos en algún punto del planeta, en algún momento, pero ya de manera, de manera eh, presencial, presencial, física. no, física, no, porque esto, eso estaría genial, no, y sí, la verdad es que esa selección fue, fue fenomenal, no. Pues sí, le, le agradecemos yes. muchísimo al querido Mauricio Alfredo Obando que nos hiciera favor de, de compartirla. Y pues Camila, cuando gustes venir a México, eres, serás bienvenida, estoy seguro que disfrutarás eh, mucho la experiencia. Te digo, particularmente si bien en febrero, a principios de febrero, el 2 de febrero, lo vas a pasar bomba. Y, y bueno, cuando, <risa> cuando tengas oportunidad, nada más nos eches un grito acá, acá te, te recibimos y te... Y te llevamos a, a, a que conozcas a, a toda la, la gente que, que hay que conocer por estos lados. Y bueno, pues te deseamos que eh, a, a Nata, a Maya, le vaya súper bien. La, la, la, la puede ver más gente. Por lo pronto está gratis y para todo el mundo a través de Show, nuestra página de, de virtual, nuestra sala virtual de cine experimental hasta el 31 de diciembre. Así que, por favor como dice el maestro Bund, en lugar de pelearse por los terrenos de, que, el, que el abuelo dejó sin herencia, eh, no se pasen sus Navidad y su Año Nuevo sin, eh, peleando más bien, concéntrense en, en aprender algo nuevo, algo, ver algo bonito, y no se pierdan eh, esta pieza de Camila Perales, que está incluida en la selección eh, de cine boliviano experimental, cortesía del Festival de Cine Radical, a quienes les mandamos un saludo muy caluroso. Y bueno, pues Camila, eh, en serio, nos encantaría seguir platicando contigo. Creo que tened, tendremos muchas cosas que, que seguir preguntando, que seguirte contando, pero vamos a dejar esta conversación por ahora para que también nos quede eh, eh, plática para, para una segunda ocasión. Esperamos verte pronto por acá. que, que Cuando saques alguna claro. pieza, cuando, cuando hay algo así eh, interesante que nos quieras contar, pues esta es, este es tu casa, ya sabes estamos abiertos para, para recibirte cuando, cuando así lo, lo, lo desees. Y, y bueno, pues agradecemos muchísimo que ellas, eh, eh, nos hayas dado chance en estas circunstancias, este día en particular de... De, de recibirnos y de atendernos y, y bueno, pues esperamos No, que... gracias a ustedes, más bien, muchas gracias por darme espacio también para contarles desahogarme ya, terapia ya. <risa> y, y bueno, pues nos vemos, eh, gracias Camila, gracias maestro Bunt, usted eh, no, no se ha despedido como, como se debe No, este, pues sí, también eh, eh, re, re, reiterar el agradecimiento eh, Ay, ¿ya? Ya, ya, pensé ya. que me fui. He tenido problemas técnicos. Reiterar el agradecimiento a Praxedis Razo, quien nos ah, ha claro. cedido su tiempo de Zoom para, para que no se nos corte a cada rato como el Zoom <risa> gratuito y que luego estamos muy inspirados y de pronto tenemos que cortar y salirnos de, de, de, de la transmisión y eso está terrible, pero qué bueno que Praxedis nos ha cedido su, su tiempo y le agradecemos enormemente. Obviamente agradecerle a Camila que ahora que dice, Micha, que somos eh, parientes que no sabíamos que, existía, que existían pues es como ahora nuestra hermanita pequeña y pues la adoptamos también, este, también en, <risa> en, en, en, este, en Ultracinema y pues sí este, pues, pues eh, felicitarte porque es una pieza como muy muy coherente, muy, muy bien estructurada y, y, y la verdad a mí me, me, me encantó, también me aterró, pero bueno, esa ya es como otra. Pero vayan, quienes nos escuchan en el podcast, vayan a ver, en serio, en serio, este sí, no se peleen por los terrenos, vean cine experimental y qué mejor que cerrar el año con buen cine experimental boliviano. Gracias Camila, un placer pues platicar contigo y, y, y, y, pues, y pues conocerte y, y pues sí, ojalá podamos vernos en, en lo futuro y seguir conversando sobre todos estos temas que insisto, nuestra América Latina pues debería ser una sola, ¿no? Y, y tenemos compartidos un montón de cosas y pues muchas, muchas gracias y a quienes nos escuchan, Felices fiestas sincréticas. Sí. Feliz Navidad, Aymara. Feliz Exacto. Navidad, Aymara, exactamente. Pues muchísimas gracias a ambos. Les, les eh, Deseamos que, que la, la, esta, esta temporada la pasen de lo mejor. Y nos escuchamos Pues el próximo año. Ah, ya no va a haber más eh, nada. Es original este año. Vamos a, a parar eh, por, con esta, esta edición especial de Navidad. Y pues bueno, esperemos sobrevivir a, al cierre de año para, para regresar en el 2021, con, no solo con, con el podcast, sino con el resto de actividades que le quedan al festival, porque como saben nos volvimos locos y no duró ni tres días, ni cuatro, ni diez, sino va a durar seis meses. Ya llevamos uno y medio, entonces bueno, todavía falta mucho, mucho por... Por Hacer en Ultracinema Camila. Un abrazo desde Te de Postal. Un abrazo igual para ustedes. Muchas Hasta la paz gracias. y nos vemos en la siguiente. Adiós. Nos vemos. Adiós. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada, nada, nada es original. Entrevistas con Nazi, los directores de la selección oficial de ultracinema Eres